Tiembla América, Adrián Payares y Marina Calabro renunciaron a intrusos. Intrusos está a dos años de celebrarse temporada 20, pero el programa que parecía eterno empezó a colapsar hace poco tiempo y nadie puede detener su caída. Actualmente, ciclo más emblemático de Chimentos está en un momento difícil y las cosas se complican más. Jorge Riel se pidió una licencia para poder recomponer su vida personal y enfocarse en la producción de una ficción sobre las coimas de la AFA. Y, ahora, otra noticia sacudió al programa, se conoció la sorpresiva renuncia de Marina Calabro. Y también se habla de la salida de Adrián Pallares. Así lo reveló Ángel de Brito hoy en su programa. Marina Calabro ya renunció a intrusos, se va a fin de mes. Termina su participación en ese ciclo y tiene varias ofertas de trabajo. El otro que se estaría yendo, no me lo confirman del canal pero sí del programa, es Adrián Pallares. Está muy enojado porque le quitaron la conducción, agregó Mariana Bray, panelista de LAMP. ¿Qué pensás que va a pasar con el show? Canadá, cuatro muertos en un tiroteo. Al menos cuatro personas murieron en un tiroteo en New Brunswick, Canadá, reportó Sky News citando a la policía. Que invitó a todos los habitantes de la zona a permanecer en casa. Dos de los cuatro muertos son agentes de policía, refirieron las fuerzas del orden. El tiroteo fue en la ciudad de Fredericton, New Brunswick, al noreste de Montreal. Las autoridades pidieron a la población quedarse en sus casas con las puertas cerradas y un sospechoso fue detenido. ¿Qué? Según el canal público CBC, el tiroteo tuvo lugar en un área residencial de esta ciudad de casi 60 habitantes. Robert Dido un residente del vecindario entrevistado La Cadena. Ha explicado que escuchó ruidos de petardos alrededor de las 7 de la mañana. Daba el ritmo, podría haber sido un tiro, era pop, pop, pop. En 2014. Otro tiroteo masivo en el estado de New Brunswick provocó la muerte de tres oficiales de la Real Policía Montada de Canadá y heridas a otros dos en Moncton. En ese momento, el incidente fue uno de los peores de este tipo en Canadá, donde las leyes de armas son más estrictas que en los Estados Unidos y los ataques letales a la policía son raros. No obstante, la proliferación de armas ha llevado a un aumento en los crímenes con armas de fuego en los últimos años. El mes pasado, un pistolero irrumpió en una concurrida calle de Toronto matando a dos personas e hiriendo a trece antes de suicidarse.